¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Pican Rock con todo el resumen del básquetbol prefederal. Por un lado, la conferencia 1 hay un puntero que viene rubricando su buen momento y vamos a estar viendo de quién se trata. En tanto, en la conferencia 2 sigue la paridad, tanto en la zona A como en la zona B hay punteros compartidos. De eso se va a tratar este programa con la fecha 10 del resumen del básquetbol provincial. Arrancamos entonces con este resumen de la conferencia 1. Neptunia en casa recibía a BH de casaca blanca y lo atacaba de todos lados. Primero por aquí, yendo al aro, corrección y adentro. Ramírez Acevedo, 17 puntos, 18 para Cristian Pérez. Así atacaba a BH, no volvía a defender y así lo convertía en ataque rápido el equipo de Neptunia que empezaba ya a dominar las acciones. La contra para Nacho Echeverría, el goleador de BH, 15 puntos para él, 12 para Heraldo Russo, 10 para Leisa Bofeli que penetraba en el Slalom con esa comodidad. 9 para Juan Fri. Y aquí Robledo con la doble marca interno. Para que Leiza la UAP y convierta posteriormente Mateo. Pero más allá de estos intentos de BH. Bombazo de Echeverría, la especialidad de la casa. Iba a padecerlo en aro propio también. Lo iba a castigar Neptunia con estos triples. Y lo iba a cerrar ampliamente. Más 20 el equipo de, Go de Golobochú Primero con ese. Y después con esta. 18 Pérez el goleador ganó Neptunia 88 a 68. Regatas recibía Atlético Tala, dos viejos conocidos del de básquetbol de ascenso. Y esta era la bienvenida que le daba Agustín Aguirre. Cuando no, 23 puntos para él, el goleador. Corriendo Regatas con de la ataque rápido, la asistencia y el doble. 19 puntos para Guido, 14 para Martidato. Y en Tala, ¿quién si ¿Quién sino? Que este. Hombre, Isaac Monti, línea final, arriba, todo lindo, golazo. 16 puntos para él, 14 para Liu, 11 para Zagar su La combinación, Dato-Aguido, el bombazo y ya sabemos cómo termina. Y aquí, Dato que habilita, corre Aguirre, solito y solo para que anote Suárez en el bajo. Y esta linda acción, Ginovilesca, asistencia. Dimeo para arriba, triunfo de regata sobre Atlético Tala. Lo ganó bien el equipo celeste que sigue sumando, que sigue mirando para arriba. Golón de dato y triunfo del cele. Partidazo Peñarol-Olimpia. El equipo local perdía por un doble. Últimos segundos yendo para adentro, así de agónico. No empataba. Quedaban tres segundos para el cierre. León Alfonso, bombazo, nada suplementario. Y se iba a terminar... Definiendo en el final precisamente de la prórroga 16 puntos para Mauro Cerone 15 para Bros, 14 para Facu González Así lo vemos a Nico con la asistencia 12 para Pérez Di Salvo. Así convertía Peñarol 22 para Facu Carulla 13 para Bota Robo a correr Y lindo gol oportunísimo 12 de León Alfonso Estaba al frente el equipo de Olimpia Pero, pero con ese largo bombazo, se ponía al frente Peñarol, últimas ofensivas, tenía que anotar Olimpia, aclarado en la individual, iba para adentro Sánchez, y convertía, se ponía al frente Olimpia, últimos segundos, abajo por un punto Peñarol, y la posibilidad de ganarlo ante su gente, y va a pasar esto, yendo para adentro, Cerón en mano, se ensucia la jugada, la pierde bros, se la roban, lo gana Olimpia con esa defensa. Bolean la pelota, triunfo por la mínima de Olimpia en tierra Talense. Bancario recibía a Luis Luciano, que aún no ganó en este torneo. Fabricio con el bombazo, Marraba. Y después el rebote bancario se lo hace pagar muy caro. Pase picado, Jerez corriendo contra gol, pero no es novedad. 28 puntos para Teco. 16 para Calderón Y estará la réplica ahora de Luciano Corriendo 3 contra 1 Bandeja manovávil adentro 21 para Briceño. 17 para Sistri 15 para Fabricius 15 para Salazar Y el bombazo de Bancario que lo castigaba De todos lados Tomaba comando de las acciones, Fabricius descontaba No le iba a alcanzar Iba a ser un sólido triunfo de Bancario en casa 93 a 78 Bombazo allí Para descontar pero no le iba a alcanzar y este sí, triunfo de bancario sobre Luciano. Clásico en Gualewaychú, Racing de Verde Oscuro recibía central de blanco y algo más que los dos puntos en juego. Con lo que tiene que ver con estos clásicos y el folclore en Gualewaychú. Y así lo hacía saber el equipo local, Bombazo de Almacena, salía corriendo ahora. Era todo Racing en este mobasaje del juego. Imágenes del tercer periodo. Y vamos a ver en esta acción continuada cómo con los puntos consecutivos de Racing. La pérdida aquí de Pidori. Sale corriendo el verde. La descarga Jorge Sánchez que se las ingenia. Tiene que pedir tiempo central. Tomaba 19 de ventaja. Racing. Iba para adentro el revelo y goleador. 25 puntos para él. 14 para Benítez Gavilán. Pero, pero. Iba a ser todo de Racing. La descarga, la rotación. Linda penetración de Schaff. Que estaba en modo Luka Doncic. Iba a ser el goleador. 21 puntos para él. 16 para Nicoñito 14 para Imás 10 para Balmaceda 9 para Verón Allí lo veíamos a Balmaceda Falta y doble Central que no encontraba los caminos Así lo defendían Perdía por 20 Atacaba de esta manera Rebote ofensivo de Berna convirtiendo Pero iba a ser todo de Racing Con este hombre como figura Ya en la individual lo vamos a ver aquí Con el broche de oro triunfazo de Racing En el clásico sobre Central Sanjo, como local, recibía a Ferro de Concordia. Y esta era la bienvenida a cargo de uno de los goleadores. Cuando no, Nahuel Vicentín, 19 puntos para él. El goleador iba a ser Gaitán con 21. Perdía la pelota aquí Sanjo y descontaba a Ferro. 17 para Facu Barreto. Y así te acaba Sanjo la caída de Facu. Buena acción del pivot, además con 10 rebotes. Y estos eran los argumentos de Ferro. Cuando no, Octavio Poque, 12 puntos para él. 13 para Moreira. Bastante goleador iba a ser Cayo Trufa con 26 puntos. Cuarros recibe, asiste, Barreto va para adentro, se conocen de memoria. Y cuando estos dos funcionan, Sanjo tiene altas chances de ganar, que ya estaba en el doble dígito de ventaja. Marraba Trufa, rebote de Octavio y Poque fabricándose los puntos. Pero, pero. Sanjo puntero. Iba a Chaperlo. Buena defensa de Poque. Gaitán corrigiendo. Iba a ser triunfo de Sanjo. 75 a 66, que lo cerraba allí con este broche. Doble pase, asistencia y conversión. Tabla de posiciones de la conferencia 1. Sanjo, único puntero. Los siguientes cerca central y bancario. El lote de perseguidores. Sierra, Luis Luciano, sin triunfos. Tanto que la próxima fecha, la décimo para la conferencia 1, Olimpia Regatas, Ferro Racing en tal Atlético Recibe Neptunia, Luis Luciano Peñarol, BH San José y Central Bancario en Olehuachú. Este era el resumen de la Conferencia 1. Luego de la pausa, naturalmente, todo el resumen lo mejor de la conferencia 2 de este torneo prefederal de básquet.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 Continuamos en Pick and Rock, segundo bloque. Recuerden que este programa lo pueden ver en el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Conferencia 2, paridad total, punteros compartidos, zona A, zona B. Este es el resumen. En Paraná, y Amarillo visitaba a Ciclista. Y el equipo de Concepción de Uruguay iba a ir para adentro allí, guapeándola. Con el interesante joven, Nagui Hansen. 12 puntos para él, 17 para Meriano, 18 para Juan de la Crocs. Y esta era la réplica de Ciclista Amagaba, tiraba, amarraba Cortaba y anotaba Todo eso hacía Brandolín y tantas otras cosas más 14 puntos para él El goleador de Ciclista 10 para García, 9 para Bogado Rompía a Saverio Díaz y convertía allí con esa bandeja 6 puntos para él La defensa de Ciclista a correr Y en cancha abierta la web. Convertía, lindo doble para García Momento clave del partido Y con estas lindas conversiones Primero esta puerta de atrás Golden de Nahuel, Y ahora del otro lado Lo empezaba a cerrar Ciclista El 2 con 2 Lo vamos a ver aquí Otro corte No llegaba la defensa Y Ciclista lo cerraba Se llevaba un triunfazo Iba a ser 67-65 Y este es el broche de oro Del equipo de Paraná Distracción Pase cortado Triunfo De Ciclista con ese golón Duelo de animadores en Golegochú. Juventud recibía a Paracao de casaca blanca, que así corría, triangulaba y anotaba. Salía del pick Memo, linda faja de Román. Y en el bajo convertía una vez más Paracao, que la anotaba de todos lados al equipo de Golegochú. Dominaba aquí por encima del doble dígito. Paracao 19 para Scrap, 13 para Pidori, Chorvat, 12, 11 para Memo, 7 para Santana, el goleo repartido. En el equipo de Paraná descontaba a Juventud. De esa manera, Memo. Lo dejaban solo a Pibidori y convertía. 13 para Franco y esta era la réplica de Abel Pascual. Con 8 puntos: 11 para Prichuk, 14 para Matías Novelo, 18 para siempre Rendor Manulado. Así triangulaba para acá y convertía. Lo empezaba a sellar desde aquí el equipo de Paraná. Y aquí solito y solo amagaba Iba para adentro de acción de Santana Que lo veremos aquí con el triple Posterior a la reversa triunfazo De paracaos 71-57 Frente a Juventud La armonía uno de los de abajo Recibiendo a Sionista Uno de los de arriba vestido blanco Que así atacaba Levin en la conducción Para adentro forzado y convertía 11 para Rick 15 para Nico Guaita Lo vamos hacia Follmer convirtiendo en el goleador 24 puntos para Francisco Salía corriendo Sionista y castigaba De todos lados aquí en el bajo 17 para Juan Pablo Follmer y 9 para Chávez Y esta era la réplica de Juan Itoriani Con el bombazo 13 para Rabina 12 para Blanc 9 para Frey y así le respondía también Sionista que castigaba de todos lados Y que aquí ya empezaba a dominar el juego leve nuevamente El 2 con 2 Interno, y de aquí también la anotaba a Sionista, no la pasaba bien la armonía. Y aquí ya, con estos 2 con 2 muy forzado, sobre la chicharra, este bombazo improvisando de Levin, anotaba desde donde se lo proponía y ganaba a Sionista. En Villaguay, como local, Huracán recibía a Ferro de San Salvador, otro de los animadores. Y aquí en el bajo se ponía de frente de Sangoy. Bombazo, 8 puntos para Ulises. Empezaba mejor el equipo de Ferro. José melchiori con el balón, conducción, nuevamente en el bajo apostaba a Ferro. En este caso, la conversión era de Leo Gerber, 10 puntos para él, 13 para Halil, 21 para José Melchior, el goleador. Robo en primera línea con lo peligroso que es. Fantasía, llegaba José y convertía. Era todo de Ferro que desde aquí ya tomaba ventaja, son imágenes del primer cuarto y empezaba a dominar el partido. 15 para Diego Larcón, no iban a alcanzar. 14 para Rubén Sosa. 13 para Mateo Auscarriague. Corría, anotaba de lejos y en el bajo. Era todo de Ferro que se llevaba un partidazo. 76 para el verde y blanco. 58 para Huracán. Ferro ganó y sigue mirando para arriba el broche este bombazo. Portivo San Salvador recibía a Parque de Villaguay, que de casaca blanca así atacaba. Linda penetración, descarga y conversión. Y esta era la réplica para el equipo local, naturalmente vestido de celeste. Cada vez que juega en casa, y este hombre siempre clave. Facu Ortiz, 18 puntos para él, 13 para Ale Madera, 12 para Juan Ishiuichi, 8 para Rosso. Minata que amagaba, cortaba el dribbling, ese pick, para que pueda lanzar desde allí y convertir. Huracán, 17 para Minata, dicho anteriormente. Y este hombre ahora convertida del otro lado. Ortiz estaba intratable desde lejos. 17 de Minata, en parque 16 para Iñaki Uriona. 6 para Planas, 12 para Ptolomei. Y así atacaba nuevamente la pintura. Sportivo con Hugo Rashi. El goleador, 22 puntos para él. Allí laboriosa acción convirtiendo la pintura. Dominando en ambos tableros. Descontaba aquí Con este largo doble de Minata Pero no le iba a alcanzar Iba a ser triunfazo Esportivo San Salvador 90 A 81 Lo vemos aquí Con la descarga Y posterior conversión Fue Ortiz, Una figura Urquiza en Santa Elena Recibía A estudiantes de Paraná Urquiza que supo estar 9 puntos abajo Pero este hombre Iba a ser clave Sobre el final Forastier aquí Con la conversión Se ponía al frente Urquiza 7 puntos para Adrián y sobre el final del juego pasaban estas acciones. El descuento de estudiantes. Fuera, con la bola, consumía segundos reversa y este tipo iba a ser clave. Fabri Rebechi. 13 puntos para él, 12 para Nico Ramírez, 11 para Salvador Godoy. Lo más destacado en el equipo de Urquiza. Veíamos la conversión de estudiantes. 15 para Melchor, 14 para Vilota, 9 para Facu Pero con esta acción lo iba a terminar cerrando. Urquiza de Santa Elena iba a ganar por 8 triunfazo que lo cerraba con esta bola, penetración, ganó Urquiza sobre Estudiantes. Las posiciones en la conferencia 2 dominan los equipos de Paraná, en esta zona A, Sionista y Paracao, arriba 7-2 como lo vemos en la gráfica, cierran Huracán 2-7, la armonía último, con tan solo una victoria. En tanto que en la zona B, Sportivo San Salvador, con Ciclista, 6-3 son los que dominan, los presiden el resto. Cierra Saninetti con 1-8. En tanto, próxima fecha, la décima para esta conferencia 2. Paracao recibe a la Armonía. Huracán Juventud Ferro en San Salvador recibe a Sionista. Ciclista Urquiza Saninetti Parque. Estudiantes en Paraná recibe al Sportivo San Salvador. Y así llegamos al final de un nuevo programa de Pican Rock. Recuerden, este programa lo pueden ver en el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nos reencontramos la próxima semana. Chao, que pasen bien.